Qué tal, muy buenos días estimada audiencia de Familia Census. Bienvenidos a un programa más de este, eh, pues este espacio que bien nos da Census Capacitación llamado Fiscal Consentido. sentido. Por más que le bajo el volumen a esto, siempre se me bota. Sean bienvenidos, un gusto poder estar aquí con ustedes esta mañana de lunes, inicio de semana. Ya estamos a punto de terminar el mes de mayo y miren así rápido en turbo, se nos fue la mitad del año prácticamente. Sean bienvenidos, eh, saludos para todos, eh, toda la gente que esta mañanita nos va a acompañar desde distintos puntos de la república, desde distintos puntos del mundo, desde census capacitación para toda la internet, aquí a través de Facebook Live. Bien, pues, además de saludarles y estar aquí, pues vamos a aprovechar eh, para presentar, eh, el día de hoy tenemos invitado, hace un ratito que ya no invitábamos, gente aquí aquí al programa de Fiscal Consentido. Tenemos eh, eh, un buen invitado, un, un amigo, un colega, que, que pues también ahí hemos tenido de repente un poquito de interacción a través de redes sociales. Y bueno, eh, el día de hoy vamos a hablar de, de, pues de un tema que no termina, ¿no? O sea, finalmente habrá que ver eh, que este tema del comprobante fiscal digital por internet lo empezamos a comentar, a mencionar pues ya, eh, vamos a decirlo, prácticamente 2003, 2004, 2005, que empezaba el CFD, eh, que, que ya algunas empresas, pues eh, digamos que era como estar a la vanguardia, poder emitir sus comprobantes fiscales, eh, pues digamos ya prácticamente como eh, de forma independiente, ¿no? no tener que estar mandando con un impresor autorizado a elaborar comprobantes en papel, y de a poco ha ido evolucionando. Hemos tenido versiones, hemos tenido distintos estándares. Y bueno, hoy vamos allá a hablar del CFDI y de su guía de llenado. Eh, recordemos que estamos ya interactuando con una nueva versión CFDI 4.0. Así que ese es el tema que vamos a ocupar el día de hoy. Y aprovecho también, por supuesto, el tiempo y la oportunidad para presentar a nuestro invitado de lujo, el doctor, el maestro Fernando Vanegas Castelán. Él es licenciado en contaduría, maestro en impuestos, y bueno, ¿qué más? Eh, las credenciales salen sobrando, ¿no? También es doctor en educación. Él es, eh, forma parte de, de, de su propia firma, eh, Vanegas Asesores, Vanegas Contadores, ahí en el norte de la República, si no me equivoco, en la hermosa ciudad de Monterrey, y bueno, también desde 2014 eh, se dedica a lo que es la práctica profesional independiente, además de que eh, seguramente lo han visto participar por ahí, en la barra de actualizándome.com y lo que es la Asociación Nacional Fiscal, eh, la NAFINED, no Asociación Nacional de Fiscalistas, toda esta parte, todo lo que es la barra actualizándome. Y bueno, pues el día de hoy, muy amablemente, eh, mi estimado amigo, el maestro Fernando Banegas, nos aceptó la invitación para hablar del CFDI. Pues, hola, ¿Qué tal? Estimado Fernando, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación, ¿Cómo estás? Buenas tardes, buen día. todavía, perdón, buenos días, este, maestro Alfredo, y en general al, al público, la pues, muy agradecido por la, por la invitación, pagando la, la visita, este, por ahí, hace creo como un año, aproximadamente, un poquito más, eh, nos acompañó el maestro Alfredo también recuerdo invitación a un programa del anual de personas físicas entonces su que sido en abril supongo de, del año anterior entonces aquí andamos ahora pagando la, la visita no. pero muy agradecido ¿verdad? Por, por la invitación encantado, para mí un gusto estar aquí con nuestros compañeros y amigos de Census Capacitación eh, y poder platicar un poquito no de, de ese tema, ese FDI 4.0 que si bien es cierto pues desde el primer Enero de enero está vigente, porque esa es la realidad, ya está vigente. Creo que a veces, como como buenos mexicanos, lo dejamos todo al final, ¿no? A veces le digo a los alumnos, oye, la tarea vence el 30 de mayo en las 11 y media de la noche, o sea, no significa que me la tienes que mandar el 30 de mayo a las 11.29 de la noche, pero bueno, a veces lo dejamos un poquito por diversas cuestiones. Pero es un tema realmente que, que ya nos habían avisado desde el año pasado, que ya está en vigor, que incluso hay empresas que ya están facturando con 4.0, algunas otras que dicen, hasta el primero de julio, hasta que sea obligatorio voy a migrar no realmente, y es un una cuestión que nos va a dar por ahí o nos está dando algunos dolores de cabeza creo que sobre todo en el CFD de, de nómina es donde va a venir un poquito más el dolor de, de cabeza pero bueno, ya iremos platicando obviamente de, de estos cambios importantes en esta versión y sobre todo tratar de comprender ¿no? de qué, qué implican estos cambios a veces incluso, incluso un poco más allá de, de la parte fiscal entiendo que nos enfocamos obviamente como contadores mucho en la parte fiscal pero siempre creo que hay algo más, ¿no? Y ya rebotaremos algunos comentarios que he escuchado de, de otros colegas que a lo mejor no son contadores, pero que ven esa parte, por ejemplo, mercantil, ¿no? Que a veces al contador, al fiscalista se, se nos va. Oye, espérame, pero mercantilmente está esta parte. Y dices, oye, mira, ya lo, lo iremos dialogando, pero pues muy agradecido por la, por la invitación y encantado. Así que cada que nos inviten, pues con mucho, con mucho gusto. No, pues siendo así te vamos a ser co-conductor, eh, amigo. <ríe> y no, no, no, no es para cobrarte eh, la, la invitación, ¿eh? Para nada, ya, ya te teníamos en mente. La realidad es que luego por temas de agenda, pues, pues ya este, hacemos así como que la programación al vapor. Y de hecho teníamos un ratito que no habíamos tenido invitados, pero bueno, contigo estamos retomando nuevamente, eh, pues este asunto de invitar a, a expertos en diversos temas. Por supuesto, no solo revisando la parte fiscal, también como bien comentas, la parte financiera, mercantil, lo que es el día a día de las empresas, ¿no? De las entidades que llevan a cabo, por supuesto, transacciones. Y mira, déjame aprovechar también para la gente que se va incorporando, tenemos buen rating, siempre ha sido eh, este tema del CFDI 4.0, cómo le, le gusta a la gente, ¿no? Sí, siempre he dicho que es uno de los sí. temas más amados y más odiados, ¿no? Eh, tiene como esa ambivalencia. Y, y bueno, fíjate, aprovecho para enviar saludos. Nos envió Estrellas, y allí Lira. Nos saluda Rosario García, dice buen día, ponentes. Y bueno, nuestros amigos de Census Capacitación también ya están haciendo lo propio, interactuando en redes a través de lo que es eh, la cajita de comentarios de Facebook Live. Por lo que si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar al tema, alguna retroalimentación, alguna inquietud pues con mucho gusto, sin pretenderlo saber todo, pues aquí eh, nuestro amigo, el maestro Fernando, un servidor, pues vamos a tratar de, pues de poder apoyarles, de, de poder orientarles. Así que vamos a iniciar, César Caballero, también nos envía aquí saludos. Buenos días, César, gracias por acompañarnos y, y a, a las poquitas más de 30 o 35 personas que nos están acompañando, ojalá que puedan compartir esta emisión para quien consideren que le pueda ser de mucha utilidad. Estimado Fernando, ¿qué es el CFDI? ¿Para qué me sirve? Te escucho y ahí tú te vas moviendo, vas delineando y a lo mejor de repente te interrumpo, te hago alguna pregunta, tú tranquilo. Adelante. Gracias, gracias, eso. Pues ese famoso comprobante, ¿no? Como usted le dice, comprobante fiscal, eso siempre es lo que es fiscal digital por internet, que obviamente le damos un... Es un comprobante que nos sirve incluso más allá de la parte fiscal, ¿no? En la vida, en la vida cotidiana, eh, la parte mercantil, la parte comercial, pero es mi comprobante de mi operación. Que por ahí los que ya tenemos más años, que estamos más viejitos, pues nos tocó aquella de, de papel, ya recuerdo, que, que se dejaban, ¿no? Algunos este, folios en, en blanco al final del año, por, por lo que se pudiera ofrecer. Entonces, viene un CFDI que ya nos impide algunas cuestiones, nos va dando ciertos candados a lo largo de la historia, como la fecha de emisión, ¿no? Lo primerito, ¿no? Que a pesar de que hoy en día eh, seguimos a veces eh, moviendo el sistema para regresar a 72 horas, pues ya por lo menos va siendo más complejo esa parte. Entonces, es mi comprobante, es digital, es por Internet y entra el famoso XML, ¿no? Que recuerdo los primeros cuando empezó todo esto, uno lo abría y no le entendía nada los garabatos que salían ahí, ya le ibas, no, mira, hablo con bloc de notas, háblelo acá, eh, empezaron los visores incluso del XML que... Parecía acá, virus, ¿no? Parecía virus, exactamente, de hecho, eh, llegan todavía muchos virus hoy en día cuando dicen, oye, una factura, ¿será o no será? no Pero sí, parecía en virus y nos costaba, ya hoy en día la tecnología ha ido avanzando no en esta parte y pues en este camino... Camino, perdón, ha sufrido muchas adecuaciones, incluso antes del CFD, pues recordemos el famoso CFD, ¿no? Que ya era digital, y recuerdo que mandábamos una relación por ahí de, de folios, eh, una, una informativa, ¿no? Hoy en día no, y creo que aquí lo importante es ver que con este avance justamente tecnológico y sabiendo que la tecnología avanza, pues la parte fiscal no está exenta en muchos sentidos. Hoy tenemos de declaraciones precargadas las anuales no se diga tanto de personas morales como físicas eh, gran parte de la información precargada hay algunas cuestiones que tienen la autoridad no no precarga pero la tecnología nos ha alcanzado nos ha rebasado yo creo que mucho nos tocó también incluso los primeros celulares por decir algo cuando íbamos a imaginar que, que yo por adquirir mi celular a lo mejor pudiera estar conectado a la, a la charla no entonces la parte fiscal no está exenta el comprobante fiscal no está exento y, y justamente este comprobante es algo que ya la autoridad, creo, no se ha ido, ya hablando de revisiones, ya no se va tanto a que tengas el comprobante fiscal, como si era hace años, que buscaba que, oye, y la factura, o ya se va más a materialidad, razón de negocios y otro tipo de cuestiones, pero sin embargo, tú ya pintamos pues, ese famoso comprobante fiscal y que cumple sus requisitos para poder hacer la deducción de, de nuestras erogaciones, o amparar por ahí nuestros ingresos en algunos casos, entiendo que hay escenarios donde de repente no, no se emite un CFDI por alguna, alguna cuestión muy particular pero es justamente este comprobante con requisitos que ha ido cambiando y va cambiando porque la autoridad eh, mencionaba ahorita que nos precarga mucha información pues necesita más información para los cruces en esta cuestión eh, incluso la, la parte del contador o la profesión del contador creo que ha evolucionado mucho eh, de ser calculistas de impuestos hace tal vez 15, 20 años, pues hoy, yo les digo mucho a los alumnos, ¿no? Eh, y al público, pues el cálculo a es ese lo hace el sistema solo. Siendo, siendo honestos, claro, hay que saber hacerlo también, ¿no? Cómo sé que lo que me ofrece el sistema, la propuesta que me da está bien, entiendo esa parte, pero ya hay que ser un poquito más de analistas, oído cambiando la, la profesión, esta parte de volvernos un poco más analistas, y en esta parte, pues la autoridad que hace, analiza la información de mi CFDI. Antes, pues, hacía la factura de papel y, pues, se enteraba quién sabe cuándo que la operación había existido, a lo mejor hasta la DIOD. Y, pues, se enteraba en términos generales, porque la DIOD, pues, no iba detalle por detalle, ¿no? A menos que me hiciera ya una revisión, pues, veía mi operación. Pero hoy en día la, la autoridad tiene el alcance de la información con este famoso CFDI, que, que es la parte tecnológica y que estoy seguro que el CFDI 4.0, que ya tenemos hoy, porque ya lo tenemos, no va a ser lo mismo que tengamos en cinco años. En cinco años, no sé si vayamos en la versión 5, 6, 7 o en un nuevo tipo de CFDI, pero sí creo que va a ir evolucionando con la parte tecnológica. Y el fin de semana, justamente estaba repasando las guías de llenado, la del CFDI y la del público en eh, general, la famosa factura global. Más de 100 hojas eh, de, de la guía. Y la del global creo que más de 20. hola oh, 150 páginas, ¿no? A mano bueno, muy general, solamente de las guías. Entonces, pues no es tan sencillo el tema. Digo, pues si de una guía hablas de 150 páginas, 150 hojas por ahí para revisar el tema, porque pues hay CFI de muchos tipos, ¿no? Ingresos, egresos, traslados, infinidad de cuestiones. No, mira no se diga pues es un tema bastante complejo que requiere mucho estudio. No solo la versión 4.0, ¿no? sino en general el CFDI requiere mucho estudio porque ya hoy en día emitir un CFDI eh, de manera incorrecta, más allá de que pueda haber sanciones, obviamente de acuerdo al código, pues te puede afectar hasta en la presentación de tus impuestos. Esa es la, la cuestión con lo que te está precargando la autoridad. Y empezamos a batallar, ¿no? Oye, pues lo precargado con lo de acá, pues no. Y en un escenario más feo, pues incluso una mala emisión, hasta con restricción de sellos, ¿no? Porque sabemos que, que está por ahí también en código, que si no hace match, digamos lo declarado con mis FDIs, es motivo de restricción de sellos. Y creo que por allá va esta versión 4.0, espero equivocarme, pero le encuentro mucho sentido en la exposición de motivos y las reformas que iba al código. Eh, encaminado sobre todo a la restricción de sellos. Ahí es donde creo que la autoridad ha encontrado una, una llave para literal eh, sin ejercer facultades de comprobación. Como mencionaba la cuestión, Cominar, o sea, amenazar al contribuyente para que pagas o pagas, ¿no? O te restringo te sellos, ¿no? Pero literal, pues este fiscal digital, yo más que que verlo como, como un documento, ya sea digital o, o en papel, si imprimes la, el famoso PDF, o ese XML que parece virus, más allá de todo, ya lo veo como un medio de fiscalización. Así literal, lo veo como un medio de fiscalización eh, a todos los contribuyentes en general. no Así es como ya lo, lo empiezo a percibir hoy en, hoy en día, porque ha tomado muchísimo peso en la fiscalización justamente este CFDI. Creo que se nos fue nivel audio? Ok. Por cualquier cosa. Fíjate que muy importante lo que comentas, ¿no? Eh, últimamente también yo, yo he estado ahí, este, pues con los alumnos, con, con la gente que nos pide asesoría en estos temas, pues señalando que el CFDI, pues ya de comprobante, solo tiene el nombre, ¿no? A mi entender. Eh, realmente hoy día, pues ya el comprobante fiscal para lo último que nos sirve es para comprobar. Cuando me preguntan, oye, para ti, para nosotros, eh, contribuyentes, ¿qué es el CPDI, pues mi respuesta es un requisito más del cúmulo de requisitos que tienen las deducciones autorizadas. Y que como tú bien lo comentas, Fernando, pues es una herramienta, mira, yo me atrevería a mencionar que es la herramienta fiscalizadora por excelencia de la autoridad, porque le da todo. Tan le da todo que ahorita eh, el tema de la contabilidad electrónica, por mencionar un ejemplo, pues está como en el limbo, ¿no? No quiere decir que no haya que cumplir o, o, o que no haya que buscar también por ahí, pues meternos un poquito de, de pues vamos a decirlo de frío, la autoridad, pero me queda claro que a lo que le están apostando es al CFDI. Me hablas de una guía de llenado del CFDI en lo general de 150, poco más, poco menos. Y yo me quedé pensando en los complementos, ¿no? Si, si volteamos a ver la guía la de llenado del complemento carta-porte, pues nada más la parte básica son como ochenta y tantas hojas, ¿no? De algo que es muy sencillo y que a decir de la autoridad, pues ya se venía haciendo y no es una carga administrativa adicional. Y de repente, pues tú ves contadores, ves colegas, amigos tomando cursos, tomando capacitación y, y dices, no, espérame, aquí esto es todavía más macro, ¿no? Si lo queremos ver de esa forma, pues es un asunto hasta multicultural. ¿Por qué multicultural? Porque pues, no solo es el contador, no solo es el fiscalista. Eh, para tema de emisión de comprobantes, pues interviene la gente en la parte comercial, ventas, el área de facturación, a lo mejor el área de logística, embarques, ¿no? Toda esta parte de transporte, no se diga. Entonces, pues realmente eh, me llama mucho la atención, ¿no? Y, y siempre todo es pues, facilito. Todo es sencillito, y el problema es que por estar centrado el contribuyente en esas problemáticas de que no le entiendo aquí o me queda inquietud acá, no me queda claro por acá, pues pierde de vista, ¿no? Eh, situaciones como lo que tú comentas, un artículo 17 HBIS del Código Fiscal de la Federación, que me habla tanto de lo que es el bloqueo o, en su caso, la restricción temporal de, de sellos digitales, ¿no? Y sin sellos digitales, pues nos quedamos sin, pues, sin poder operar prácticamente. Amigo, yo te preguntaría ¿Cuáles son las principales problemáticas o los principales retos? Y, y ahorita habiendo hecho este paneo, esta revisión de la guía de llenado, que tú ves para que los contribuyentes los pues, puedan adoptar ya como tal este estándar. Fíjate que de repente por ahí se escucha decir a la gente que va a entrar en vigor hasta julio, ¿No? Y, y que a lo mejor lo mueven y cuando, eh, pues bien claro lo que tú comentas, ¿no? Ya es una realidad, está vigente desde el primer minuto de 2022, pero sigue coexistiendo, ¿no? Con esta eh, versión 3.3 y de repente se confunde, ¿no? La gente lo ve como que eh, ya va a ser vigente a partir de esta fecha. ¿Cuáles supones o cuáles consideras tú que son las principales problemáticas que enfrenta el contribuyente? Gracias. Gracias, maestro. No, pues la verdad concuerdo con, con lo que comentan por ahí, además, rescatando eh, me gustó mucho su comentario de, comparándolo con la contabilidad electrónica, como dice, está, está ahí la obligación, incluso en multa en envío, eh, tan es así que a lo mejor, sin su hermano no le interesa tanto a la autoridad, que si no la has enviado, no sale en tu opinión negativa del cumplimiento, así de lleno el envío de la contabilidad electrónica, porque como dice, le está apostando al CFDI, ese es el medio ahorita que le está apostando para, para fiscalizar el problema que le veo en, en, un, en una frase, tal vez, de definirlo, es que creo que se denota que la autoridad a veces de, desconoce la operación. Y algunas cuestiones rebasan eh, la operación que tiene el contribuyente. Eh, un ejemplo, tal vez, claro, antes de más a, a detalle, eh, pues que me digas que para cancelar mi CFDI global, si después viene alguien y me pide su factura individual o para corregirlo más bien, pues tengo que cancelar ese comprobante y volver a, a emitirlo, obviamente ya sin, sin esa operación individual. Entonces, si te quedas en algunas cuestiones, oye, me rebasa un, un poco. Eh, un servidor pasa todos los días por una de las oficinas aquí del SAT, que es la del de, municipio de, de Guadalupe, me queda así que camino de, de su casa a la oficina. Unas filas enormes que he visto, pero... En el tiempo que tengo aquí en Nuevo León, al inicio <risa> fuera de cámaras, siete años, y pues en otros estados que he vivido, no me había tocado ver filas así, más que en las anuales hace muchos años cuando no era todo tan digital, pero tenía tiempo de no ver filas y estuvieron compartiendo en un grupo de, del colegio acá de contadores fotos de, de adentro de las oficinas, es un mundo de gente. Creo que la problemática primero vino para los PACs, sin lugar a dudas, esa fue la primera problemática, porque tuvieron que andar batallando con ese, esa validación de la, de la información. Hoy creo que la mayoría de los packs eh, ya lo tienen, ya tienen la oportunidad de emitir 4.0, como bien mencionaba, ya está vigente. Entonces, una recomendación en general para la gente, si ya puedes, empieza a emitir con 4.0, no lo dejen al primero de julio, porque todavía tenemos un mes prácticamente para corregir errores que nos pueda salir a la hora de timbrar un comprobante. Por ejemplo, acá ya en la oficina la política es 4.0, ya acostumbra también al cliente a 4.0 una emergencia algo que no puedas ya toma el 3.3 como una segunda opción, como una emergencia porque digamos mañana, ¿no? Por ejemplo 31 de mayo y el por alguna razón nunca me dio su constancia el contribuyente, no tuve cómo sacar el código postal, por poner un ejemplo y bueno, bueno ya timbralo en 3.3 pero ya trata de sacar la mayor parte en el 4.0. En estas problemáticas, sin lugar a dudas, creo que la mayor ha venido y sobre todo lo que ha estado sonando en los últimos días en la nómina. No digo que en las otras eh, tipos de, de CFDI, como de ingreso, de egreso, de traslado, no tengamos problemática. La hay y la va a existir, pero ahorita como que el boom ha sido, o he visto la, la cuestión de la nómina por la famosa el hecho de que el trabajador te dé tu constancia, ¿no? De situación fiscal. Y preguntaban o me han preguntado en algunos cursos, en algunas charlas, de repente, maestro, y no que es excesivo, todo es Bueno, es que recordemos algo. Aquí no hay contribuyentes eh, o, o la ley, el código, no te distingue de un contribuyente eh, chiquito, grande, en respecto a obligaciones de inscribirte al registro federal de contribuyentes. Muchos no están inscritos y estaban trabajando. Algunos estaban inscritos, pero ni idea de la información que tienen plasmada ante la autoridad cuando hay una obligación. Y algunas preguntas, ¿no? Oye, ¿pero qué pasa si su domicilio del trabajador sí me da la constancia, pero no es la actualizada? A lo mejor, aquí estamos no estamos? Si hay un domicilio de chapas porque ya fue su primer trabajo, el patrón lo inscribió. Bueno, tampoco puedes ir como patrón más allá de las cosas. La información plasmada ahí es responsabilidad del trabajador. No lo debemos de quitar esa parte. Eh, la semana pasada, si fue semana pasada, eh, no, no vamos a quemar, a, a, a, a, quemar, al menos a, a ventilar a mejor nombres, pero hay una empresa aquí en Nuevo León, que supe por ahí uno de mis alumnos, que le está pidiendo la firma electrónica a los trabajadores para realizar ellos el cambio de domicilio. Y dije, pues, a caray, ¿no? O sea, yo a lo mejor como patrón no lo, no lo haría. Sí a lo mejor le recomendaría al trabajador que haga el cambio porque el artículo 10 del código fiscal nos establece cuál debe ser tu domicilio fiscal, dependiendo de los escenarios. Pero yo por lo menos esa parte como patrón no lo haría. El de que tu firma electrónica y yo te hago el movimiento por lo que representa una firma electrónica. O sea, ese es un, es un tesorito, por llamarlo de algún modo, junto con, con el RFC. Pero estando acá, eh, es una problemática muy grande. Acá estamos... Eh, o tenemos empresas del ramo de la construcción que puedo decir que la problemática es grande, es grande porque es gente que incluso hace años entraba a las horas a trabajar sin papeles hoy en día ya el seguro social ya no es tan fácil que entren obviamente sin seguro y sin papeles no pero muchos ya no tienen la información nos llega gente con, con su RFC anotado hacia mano con una copia de un recibo de nómina que le dieron hace 10 años, y me dicen, es que están mis datos sí, pero es que ocupo más, ocupo ahora tu constancia eh, sin sonar de manera peyorativa, el problema ahí es eh, en ese tipo de a lo mejor de Ramos es gente que a lo mejor a veces no sabe ni leer ni escribir. Ahora explícale que tiene que ir al SAT o que tiene por algunos de los medios digitales que sacar su constancia de situación fiscal para que lo puedas eh, tú timbrar la nómina y toda la parte fiscal. Creo que ahí es donde por lo menos un servidor se ha encontrado la mayor problemática en ese en ese giro en particular. No dudo que giros eh, similares tengan una problemática prácticamente igual, muy diferente a lo mejor si es un trabajo de oficina, pues él, le explicas al empleado, lo entiende, seguramente hasta ya su firma electrónica tenía porque presentaba su anual o por lo menos su famosa contraseña. Pero la problemática más grande creo que la he visto en ese sector de la construcción, no duraría que el sector de producción, fabricación, el campo, por ejemplo, que es gente, me he dicho, sin sonarmena operativa que desconoce esos temas que, que, incluso los memes, ¿no? Si le dices el RPC, te dicen, ¿el, el, el, el qué? ¿El KFC? Ya no digamos ni a veces los, los jóvenes, ¿no? Que pues también eh, un poco desinformación. En una ocasión incluso un, un trabajador de la construcción me, me preguntó, oye, ¿y con esto qué voy a hacer? ¿Qué me pueden hacer? O sea, hablar de, pensando de, ¿pueden pedirme un crédito a mi nombre? O sea, realmente mucho desconocimiento. Si bien es cierto que el SAT sacó un comunicado el fin de semana para poder agilizar todo esto, incluso ahora el patrón después de cierto número de trabajadores, no, te, no recuerdo exactamente el número, este, puede mandar una consulta masiva y hasta se los van a llevar al domicilio y todo eso, pues me queda claro que el autor también está buscando apoyar. ¿no? Sabemos la problemática de citas y eso que, que es otro tema, ¿no? por ahí esa, esa problemática en general, pero ya requiere más información para el cruce. Y creo que por ahí también el, el origen de todo esto, es ese, esas malas cuestiones de, de prestanombres, de robo de identidad que se daba, pues la autoridad ya nos tiene más fiscalizados. Pero creo que en la cuestión de, de la facturación relativo a nuestros ingresos, por llamarlo de algún modo como contribuyente, no le veo tanta problemática, porque teniendo la constancia de situación fiscal de mi cliente, pues el cliente va a querer su CFDI para amparar su o su operación, o cumplir simplemente un requisito más, me la va a dar. Creo que la problemática mayor vendrá en la nómina y sobre todo en el sector de la población que carece de conocimientos de, oye, ¿qué es? ¿Para qué me sirve? Porque muchos de ellos eh, me ha tocado ver que incluso van al SAT, sobre todo antes de que acercaran las fechas, ya ahorita que es un boom, pero a, a lo mejor a principios de año que ya empezamos a mandarlos y les tramitaban su, su firma electrónica, o sea, ya directo. Ellos ni sabían o sea, para qué esa, esa firma, ¿no? O sea, para qué servía. Eh, creo que ahí es donde, si no creo, que será la principal problemática. La otra, de manera general, como sea, que a veces la operación te impide, ¿no? Cancelar. Cancelación de facturas que, que sabemos que no es exclusiva del 4.0, ¿no? Ahí tuvimos otro, otro cambio en CFDI y de repente ya no podíamos cancelar. Es que le pongo 01, no me detecta el folio fiscal. Es que ahora es al revés, es que ahora primero emites, luego cancelas. Hay que tener ya una especialidad, una maestría prácticamente en CFDI para poderle entender a todo este mundo del comprobante fiscal digital por Internet. Pero me gustaría también verle lo bueno. Creo que como control incluso interno nos ayuda mucho porque es una base tecnológica y si el SAT puede hacer cruces, pues uno como contribuyente también de tu información lo que tengo por ahí declarado alguna cuestión por ahí que se me fue alguna retención enterarla que un CFD pensé que lo había cancelado y no lo había cancelado se pueden dar diversas cuestiones buscándole un poquito la parte favorable creo que también le podemos sacar mucho provecho para cruzar nuestra propia información este ahora sí que fiscal o lo que estamos declarando fiscalmente y, y obviamente el contable ¿no? no podemos dejar a un lado eh, esta parte contable que tenemos por ahí pero reiterando y cerrando la pregunta, creo que la problemática realmente lo veo un poquito más en CFD de nómina que en los otros CFDIs. Y una eh, por ahí que creo que, que no se ha resuelto. ¿Qué va a pasar con los comprobantes que fueron o que son 3.3, pero que no se han acabado de pagar? Y que los vas a tener que terminar sacando su complemento de pago en la 4.0. Por ahí leía un comentario ya hace unos, unas semanas de, de un colega que decía que había que cancelarlos y volver. Me digo, espérame, no. Imagínate que traigo un cliente con un CFDI 3.0, ya ni del ya ni 2021, del 2020. Y simplemente le di crédito. 24 meses sin intereses. O con intereses, creo que aún. Y me ha ido pagando. Y que le falte una o dos parcialidades para terminar su pago y que sea julio y agosto. Tener que regresar a cancelar, digo, no, no, no, a lo mejor lo tendremos que alimentar manual porque el 4.0 no va a poder traer esa información. Pero no me pasa por la cabeza o sea, que me digan, tienes que ir a cancelar, sobre todo es una operación de hace pues, ya ni siquiera un año, más de dos eh, o dos años en este caso. Hay ciertas cosas que nos irán regulando, que nos irán aclarando sobre la marcha y algunas dudas que, que pueden surgir, ¿No? En este tenor, y bueno, recordemos que necesitamos ya el CFD, todo lo precarga, y la mayor problemática creo que va a ser la cuestión de repente en estos cruces, ¿No? Tanto de, oye, pues es que no timbró, no timbró por alguna cuestión, me marca error, eh, ¿Por qué no pongo bien el nombre? ¿Por qué el código postal no es? ¿Por qué el trabajador no tiene el régimen de sueldos y salarios? O a lo mejor está, está suspendido, puede ser, Diferentes cuestiones que es la mayor problemática que creo que nos vamos a, a encontrar, sobre todo ya a la hora de, de que la 3.3 nos digan, bye. Dicen, la prórroga por ahí es un, algo que pregunta mucha gente. Quedémonos con la idea de que no. Digo, mira, si nos la dan, mejor. Pero si estás ya preparado, empieza en junio. Y la 3.3, agárralo como un respaldo por si no, pero empieza ya en junio realmente y no te quedes con esperanza de de una prórroga, porque, por ejemplo, el anual de personas físicas también me quedé con la esperanza de prórroga, en la de morales también, por las por muchas cuestiones, y pues no hubo, este año no hubo. Entonces, vamos a ir sacando esto adelante, ¿No, maestro? Ok. Pues, estimados amigos, estamos en su programa fiscal consentido desde eh census capacitación. Familia Census, para todo México, para todo el mundo, a través de redes sociales. Facebook Live. Nos acompaña esta mañana nuestro amigo, eh, el maestro, el doctor Fernando Vanegas. Y estamos hablando del CFDI 4.0, de los nuevos catálogos, de las guías, eh, de la guía de llenado propiamente. Y, y bueno, vamos a aprovechar también para enviar saludos a la gente que se ha ido incorporando a esta charla. Eh, ya saludamos a César Caballero, también nos envía saludos. Eh, y, y tenemos en línea a Edith Leticia de la ciudad de Morelos. Gracias Edith por acompañarnos. Comenta Gabriel, el periodo de convivencia entre el 3.3 y el 4.0 lo van a patear para el 30 de septiembre y después para el 31 de diciembre. Pues bueno, tal vez nuestro amigo Gabriel sepa algo que nosotros no. Finalmente ya a nivel de radio pasillo eh, se escuchan muchas cosas, tal cual como lo comentaba el maestro Fernando. Ahorita, por ejemplo, ya vimos eh, mediante eh, versión anticipada a, a la última resolución miscelánea o modificación de la resolución miscelánea, pues ya vemos, por ejemplo, eh, esta situación de que pues los contribuyentes del reciclo van a poder seguir utilizando la aplicación Mis Cuentas y seguramente tiene que ver, eh, ahí la autoridad se ha dado cuenta que todavía hay infinidad de personas físicas del régimen simplificado de confianza que no han podido gestionar su firma electrónica, ¿no? Entonces seguramente ese es el motivo principal del aplazamiento. Tenemos también en línea, viendo el programa, a Concepción Noelia Vázquez. Concepción, un saludo. Giovanni Ramírez. Eh, dice Rosario García, maestro, pregunta y prórroga para reciclo para poder seguir usando mis cuentas, pero si es necesario tramitar la e firma anteriormente era RIF, Precisamente para quienes vienen de otros regímenes y suponiendo que el grueso que venía eh, para reciclo, pues eran en algún punto, en algún momento régimen de incorporación fiscal, eh, pues fue que se dio esta prórroga, ¿no? También al 30 de junio para poder gestionar la firma electrónica y precisamente coincidía esta fecha con eh, el hecho de poder facturar en mis cuentas, entendiendo en este caso, pues únicamente con la contraseña, Ahorita ya versión anticipada de la miscelánea, pues me dice que aparentemente va a ser por el resto del año. Habrá que ver porque ya ven que luego tanto las versiones anticipadas como ya las definitivas que, que se publican en el diario oficial, pues sufren algún cambio. Maggie Guzmán nos envía saludos. Buen día, Maggie. Gracias por conectarte. Freddy Rodríguez nos está viendo también. Inés Jorge Robles, que también envía saludos. Y bueno, a, a mí me llama mucho la atención todo lo que comenta el maestro, todo lo que nos comparte. Nos podríamos ir hasta por estratos ¿no? Digo, ahorita el maestro lo ha abordado de una forma general, pero yo me quedo pensando en, en este asunto, eh, por ejemplo, del régimen simplificado de confianza, ¿no? Nos comentaba el maestro que de repente, pues nunca falta el cliente, que siendo mayo, te llega por ahí de... Eh, pues te llega hoy, te llega en junio y te dice, te acuerdas que me prestaste un servicio o que te compré una chunche por ahí de febrero, pues ¿qué crees? Quiero factura. Y fíjate que el SAT ya me dijo que sí si me la tienes que dar. Y, y, y bueno, aquí lo que me hace ruido a mí, que siempre he pensado, eh, digo, seguramente habrá quien esté de acuerdo, habrá quien lo tome bien, habrá quien lo tome mal, pues siempre he pensado que el reciclo de persona física, pues es un caballo de Troya, ¿no? un caballo de Troya, para sacar del costalito a la mayor cantidad posible de RIF, llevármelos a, a, a otro régimen de beneficios, y entendiendo que el reciclo es un régimen de, pues vamos a llamarle tolerancia cero, de cero margen de error, pues a lo mejor este año puede ser que ahí el SAD estamos tomando tranquilos y no pasa nada, pero seguramente, y, y dependiendo de, del nivel de recaudación que haya como resultado de este ejercicio, pues seguramente eh, pues va a empezar a haber gente que va a quedar fuera de, de este régimen. ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque precisamente, imagínense este ejemplo que yo comento, que vienen, te piden una factura de un periodo anterior, una factura que ya la tenías, eh, pues como tal, considerada toda una venta masiva en una factura global, público en general, y que haya que hacer este procedimiento, ¿no? Fíjate que hay que cancelar porque voy a sacar una operación de aquí, la voy a facturar de manera nominativa, de manera individual, y tengo que volver a hacerla global y saco la, empresa, saco la operación que va a ser individual, cuando pues el propio artículo 113G de la ley del impuesto sobre la renta, pues nos señala que eh, específicamente para el RIF, ¿no? Por eso les decía que es un régimen así muy muy estricto, muy de cero margen de error, eh, pues que no puedo cancelar una factura global que no haya sido emitida en el mismo mes. O Sabe ese tamaño, no? Habrá que ver si por ahí eh, pues sale algún tipo de facilidad, a lo mejor una chance exclusivamente para este tipo de pues de situaciones, no, que van a llegar a pasar en el día a día y, y más en un pequeño comercio en una eh, micropyme eh, en alguien que está iniciando un negocio, porque digo, nadie nace sabiendo, ni siendo experto, ya, ya ni siquiera hablo de contabilidad o de impuestos, eh, hablo de comprobantes fiscales, ¿no? Como bien apunta el maestro. Eso por un lado y el otro, eh, salvo la mejor opinión que tenga mi estimado amigo el maestro Fernando, pues creo que también la infodemia afecta, ¿no? Eh, en una era de medios digitales, medios electrónicos, pues lo que más pulula es la información, y cada quien se lleva harina para su propio postal y cada quien entiende lo que quiere y cada quien tiene una postura y todos con el simple hecho de tener una red social, pues pareciera que somos voz autorizada a veces. Claro, ¿eh? no, no asumiendo que si las haya, no las haya, me queda claro que hay líderes de opinión, pero en ese sentido, pues llegar a absurdos como pues, el hecho de que un patrón te exija que tengas actualizado tu domicilio fiscal, por ahí hemos topado algunos casos clientes de clientes, eh, pues que resulta que quieren que, que el código postal del domicilio fiscal coincida con el de la INE o el IFE, ¿no? Para todos, todos los que manejan el IFE, y lo cual es un absurdo, ¿no? Como bien comentaba eh, Fernando, eh, pues lo único que necesitamos es el código postal del domicilio fiscal que tenga registrado, ¿no? Y al final del día sea correcto o sea no correcto, eh, quien, quien sufrirá consecuencias por no tener al día su, sus avisos al RFC, pues será el contribuyente, ¿no? ¿no? No no al patrón, ni mucho menos le va a afectar. Yo no sé luego de dónde se inventan historias, ¿no? Que, que, que no van a poder deducir la nómina si el código postal no coincide con el de su domicilio actual, domicilio de casa habitación o incluso domicilio del INE, ¿no? Entonces, pues son situaciones que eh, luego cada quien, eh, otras situaciones, Simón Fernando, seguramente tú nos podrás platicar algunas otras. Que me ha tocado ver que dicen que una vez que facturas FDI 4.0 ya no puedes facturar CFDI 3.3. Así lo he oído, ¿eh? Y aquí en la firma, tanto el despacho como los clientes lo hemos hecho, ¿eh? Ah, mira, pues este cliente está reacio, no me quiere darle el código postal ni el régimen. Eh, que dice que todavía anda viendo si se puede salir del reciclo una persona moral, ¿no? Entonces, eh, no, no, no te voy a dar ahorita nada y no me factures 4.0, ¿no? Eh, eh, entonces, fíjate, eso lo hemos detectado, lo hemos visto con algunos contribuyentes, no nos lo vinieron a contar. Eh, no, sabes qué, este, es que si tú ahorita yo facturo 4.0, ya no voy a poder facturar en 3.3, ¿no? Entonces, pues son situaciones que, pues más que apoyar, pues terminan a, así como virus informático regándose como pólvora y cada quien entiende lo que quiso y asume lo que quiere y, y luego... Como tú bien dices, ¿no? Esta parte fiscal, la parte del comprobante, pues le abona y, y podría ser una oportunidad de mejora continua para el tema de controles internos y sin embargo unos, pues se van a, ir unas fantasías fiscales medio raras de que eh, dicen, no, pues es que ya no se va a poder, ¿no? Eres 4.0 o eres 3.3. Pero bueno, a propósito de que nos comentas de los retos, de, de estas situaciones, ¿Qué más pudieras comentarnos acerca del tema? ¿Qué recomendaciones o qué otras situaciones te has topado, estimado amigo? Te escuchamos muy atento y, y seguimos aquí al pendiente de los comentarios de la gente que va siguiendo el programa. Gracias. Gracias, maestro. Ese último que, que comentó, no había tocado escucharlo. Dice que si facturabas en cuatro, no puedes regresar. No me había tocado escucharlo. E incluso me reíno, no lo hago en mal plan. Porque esa vez esa información ¿no? que tenemos en redes, eh, es falso. Después sí que cada un servidor estamos emitiendo 4.0 y 3.2.3 al mismo tiempo. Es más, en la nómina tengo empleados timbrándole en el mismo pago 4.0 y empleados con la 3. Así los que ya me entregaron información, aquí la indicación indicaciones ya timbran los con 4. Sí, el sistema, bueno, en este caso usamos por ahí uno de, por ahí conocido de, de una de las grandes eh, compañías de cuestión de contables, que empieza con A, este, entonces me permite estarle cambiando 3.3, 4, entonces estamos emitiendo tan, ya no solo facturas, de ingresos, o sea, en la misma nómina o sea, pago la nómina, pago la quincena, digamos 20 empleados, y a lo mejor estoy 15 con 4.0 y el resto se van con la, con la versión que ya tenemos, la, la 3, eh, por ahí chance. Eh, entonces a veces son unos mitos, ¿no? En esta, en esta información este ir y venir. Eh, más para que no se vaya por aquí, voy a la, la pregunta de un comentario de, de Rosario. Si bien es cierto lo que por ahí de que van a poder seguir emitiendo en mis cuentas tanto el CFDI o la, o la cuestión de las nóminas en esta, en esta cuestión. A veces no confundir, como mencionaba el maestro, es una versión anticipada de la segunda, hay que esperar la, la publicación, digamos, o ya que no sea anticipada, pero, y justamente estaba recordando el documento, el documento me dice que van a poder seguir expidiendo sus CFDIs a través del aplicativo Factura Fácil y mi nómina en mis cuentas. Haciendo uso de la facilidad sin sellar el CFDI o contar con la famosa, eh, el certificado de la E-firma de la e o de los sellos, porque a los dos. Pero lo que me pregunta por aquí es: perdón, Rosario, eh, pero tienen si otra mitad de firma. Claro que sí, Rosario. ¿Por qué? Porque la E-firma no es exclusiva para cuestión de comprobantes fiscales digitales y ellos tienen una obligación que vence ahorita el 30 de junio, si no nos tomaron la fecha, lo mencionaba el maestro. Esa es una regla para que puedas seguir emitiendo una factura fácil, por llamarle de algún modo, ¿no? Como si, y no me lo dicen, una factura fácil, de manera sencilla, de manera rápida, para este tipo de contribuyentes. Pero no te está eximiendo, por lo menos con esa redacción, yo no veo que lo esté eximiendo de oye, tenías hasta el 30 de junio para tramitar la firma. Tienes ahora hasta el 31 de diciembre para hacerlo, ¿no? Hay que recordar que quien no la tuviera, el reciclo decía, oye, te vas a salir del reciclo si al primero de julio no la tienes. Yo con esta redacción todavía no veo una prórroga en la cuestión de tramitar la, la firma electrónica. Si sí en la expedición de comprobantes, porque incluso puede que ya tenga mi firma, mis sellos incluso, pero quiero seguir haciéndolo de manera sencilla, ¿no? De, en la famosa factura fácil, porque pues, como nombre dice, ¿no? Pues es más fácil, ¿no? Que, que irme al aplicativo, la otra cuestión del SAT, si es que no tengo algún, algún pack. Pues a lo mejor alguna de las cuestiones que a veces se nos pudieran... Eh, ir en ese sentido, viendo eh, el comentario de, de Rosario y lo, y lo que aportaban, tener cuidado ¿no? con algunos detallitos o, o este régimen, como decía el maestro de Reciclo, que a veces parecía una trampa, ¿no? En algunas cuestiones, mencionó Caballo de Troya, si no, si no me recuerdo el nombre, eh, sí, tienen algunas cuestiones por ahí eh, interesantes y de mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, cuando decían, oye, no, puedes, este, no presentes pagos provisionales y te vas hasta el anual, ¿no? En las personas físicas. Ah, pues sí, pero no le pagas tradicionales, pero pues, y lo demás, o sea, ¿qué hay respecto a lo demás, no? Algunas otras cuestiones. Regresando un poquito a, a lo del CFD 4.0, eh, y a lo mejor tiene un ya con los complementos, hay que recordar que si bien es cierto la autoridad, ya hoy en día eh, puede cruzar tu información respecto a los ingresos, porque desde las versiones de anteriores lo he hecho, tenía un conflicto, el IVA, no le es tan sencillo cruzarlo. Y si recuerdan, estuvimos recibiendo muchas esas famosas cartitas de invitación que llegaban en tu buzón y yo me despertaba y de repente, ¡ay, mira, tengo un montón de mensajes! Si encuentra tienes un mensaje en tu buzón tributario, no tienes un mensaje, Esos mensajes de interés de la autoridad, ¿no? De, Oye, tenemos diferencias, este, te invitamos a que lo revises, esto no es que estamos ejerciendo facultades, revisa tu información y en caso eh, presenta... como Complementarias. Bueno, lo veíamos mucho en ICR, en ingresos, lo veíamos ya en retenciones, pero salvo, creo que fue en noviembre, diciembre del año pasado, vi que empezaron a llegar las primeras un poquito más masivo, e invitación respecto al IVA, esas discrepancias del IVA. ¿A qué voy con la utilidad? No digo que no lo pueda eh, amarrar hoy en día, pero el complemento de pago, por ejemplo, me dice cuánto pagué, pero no me está trayendo el IVA. Y de repente, oye, pero es que yo lo que compré tiene algo a la tasa cero, a la tasa de 16, tiene a lo mejor algo algo no sujeto, que también es de los cambios por ahí ahora que hay que señalar si si es eh, grabado, si es no sujeto, bla, bla. Pero bueno, entonces pues, yo le aboné una, a la factura, ¿no? La, pero te la aboné y una compresión oye, ¿y el IVA? Si bien esto que tenemos la diot y, y lo agarra también para cruzar información, la, la famosa diot que ya hay muchos que pues, prácticamente ya tienen la facilidad de, de no tener que presentarla, le estaba costando en esa parte. Entonces, un reforzamiento, justamente lo veo en la cuestión del IVA, en que en el complemento, más más hablamos de la guía general del CFDI, pero espérate, y los complementos, pues, uno dice el complemento de pago, va a traer esa información, y entonces el IVA me va a tener que coincidir. En el reciclo, si no me equivoco, eh, no solo te está dando precargada la cuestión de del cálculo del ISR ya con los CFDI emitidos, les da una propuesta de IVA, que además está considerando los PUE, si no me equivoco, y no te considera los complementos, o si lo pagues, bueno, punto y aparte, ya uno, pues, si tiene su parte de trabajo, pues, editas la, la cantidad y pones lo que es correcto, de cuenta, lo tienes respaldado, pero a lo que voy, que ya no tienes esa herramienta, pero con la entrada ya del 4.0, ya que quede como definitiva, sin lugar a dudas, creo que se muy fuerte también ya esa parte del IVA. Y de ahí que si revisamos... Eh, en la reforma, la modificación a esta famosa restricción de sellos, ya te dice que es un motivo el hecho de que no, no cuadre el IVA. Así como venía antes, decía, oye, si lo que tengo en mi base de datos es ese de ingresos, no me cuadra con lo que tú me estás declarando, es un motivo de restricción o cancelación, bloqueo de sellos, como le queramos llamar. Y lo modifican ahora el IVA también. Entonces, el complemento toma un mayor peso para que tú puedas ya acreditar ese IVA. No digo que antes no lo tuviera, pero creo que ahora tiene un peso mayor porque ya lo van a agarrar de cruce de información y es un motivo para que te restrinjan tus sellos. Entonces, esa es otra cuestión importante. En los complementos van a estar tomando mucha información la autoridad. Ahora sí, pues no quiero tu cuenta electrónica. El CFD me está dando todo. ¿Qué cobraste? ¿Qué no cobraste? Tus cuentas por cobrar, porque en el complemento viene, oye, eh, el saldo anterior, veinte mil, le abonaste 8 te queda un saldo de 12 Le estamos dando ahí la contabilidad, se inicia del famoso envío, ¿no? De la contabilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado realmente con lo que vemos, con los cruces de información. Creo que incluso también por ahí viene el hecho de que si recuerdan, teníamos para emitir el complemento de pago hasta los 10 días siguientes. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Ahora son cinco. Y me queda claro, porque yo necesito la información, pues lo más temprano posible al cierre de mes, para poder tener números. No dudo que una vez que esté el 4.0 y con el avance tecnológico, a todos nos den ya la propuesta de iba a pagar. Que esté bien, que esté mal, que a lo mejor alguna cuestión, la tecnología también a veces falla. De repente dice, oye, se cayó la red, no hay este... El señal de cualquier compañía o una red social o algo, o el internet, sí, pero en muchos casos no está en una herramienta muy, muy importante. Cuidado, yo sí lo por ahí, con el IVA. Cuidado con el IVA, porque con el 4.0 la autoridad, ya sin a lo mejor meterme tanto con la dioda o alguna otra cuestión, va a saber también cuánto IVA cobré, cuánto IVA trasladé, cuánto IVA puedo acreditar. Y te tendría que estar amparado todo con el famoso complemento. Eh, si había que sacar proporcionalidad, pues ya les va a decir, si tengo eh, exentos, tasa cero, objeto, por ahí también que hubo un cambio en el, en el 4A de la ley del IVA, le va a dar toda esa, toda esa información que le hacía falta. Entonces, esta versión 4.0 lo veo como esa herramienta o esa cuestión de que están a, a, apretando la tuerca donde a lo mejor les hacía falta porque no podían, que para mí es el IVA, ya quitando un poquito la parte de la, de la nómina, ¿no? que pues sabemos que es otra otro cuestión y nada que ver con el IVA, pero en la, ya en la parte de, del resto de, de CFDI, en especial del pago, creo que le va a dar mucho a la autoridad para fiscalizar el IVA. No que antes no pudiera, ya lo hacía, pero creo que ahora con más herramientas va a poder fiscalizar el IVA. Pues hace que será dos, tres años, incluso recuerdo, tenía una, había una regla que nos da la facilidad de que si le ponías pue y la coraza el día 17, si no me equivoco, del siguiente mes, era válido y pues no tenía todavía cómo amarrar el IBE, Entonces ha ido apretando, a ver, espérame, fue en el mismo mes, ¿no? Ya te vas marcando de entrada. Complemento del día 10 al día 5. Complemento hoy en día, sin que tú me desgloses lo, los impuestos, al complemento de una versión, va a ir desglosando el IVA la parte correspondiente al IVA pues me queda claro que también lo está ya buscando cerrar para poder eh, saber cómo lo, lo va a fiscalizar entonces mucho cuidado verdad con los comprobantes porque cada emisión de comprobante de cualquier tipo literal ya le estás dando la información a la autoridad que no es malo no es bueno ya dependerá como lo queramos ver cada uno de nosotros pero sí cuidado por lo que estás entregando. Estás entregando información literal, ¿no? Como como fiscal. Y a veces eh, te das cuenta tristemente eh, que ya cuando llega el problema, llámese una auditoría, una restricción de sellos, un bloqueo que sea, te das cuenta de que se venían haciendo malas cosas. Eh, tan sencillo a veces el, el claro ejemplo, ¿no? Oye, me llegó una famosa invitación, es que tiene CFI emitidos con por un millón y me declaraste 800 mil en el 2020 y me pongo a revisar y me doy cuenta de que mi sistema sí le di cancelar la factura pero que en el SAT nunca se canceló y se sí, mira dos años después creo que es una tarea también que como contadores o asesores o la parte de facturación debería tener ya esos cruces de manera periódica ya no hablo de ni siquiera de manera anual hasta de manera mensual aquí en, en oficina de las cosas que le digo a los chicos acaba el mes empieza a ver qué, qué te está precargando el SAT para ir empezando a hacer esos cruces justamente de de información. Yo recuerdo un caso que nos salió ahorita justamente con la anual que nos precarga la nómina no nos coincidía. Extrañamente pues había un CFI de nómina emitido con diferencia de ya ni de segundos de milésimas de segundos y pues eso me quedó claro luego que ese error del sistema de factura de bueno en este caso de nómina ¿no? Yo porque pues ¿Cómo le hiciste para facturar dos veces el... Digo, no creo que sea tan rápido dándole, dándole clic, ¿no? Para, para, pero son errores de los sistemas. porque es tecnología al final de cuentas? Entonces hay que cuidarlo para evitar este tipo de, de cuestiones porque la herramienta y la información contenida en la 4.0 en general va a ser muy importante en la parte de fiscalización para la autoridad. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Con lo que lleguemos a plasmar y, sobre todo, con el cruce de información que tiene que salir de nuestra parte, de manera interna. No nos sobra a ningún contribuyente el dinero, pero créeme que lo de menos van a ser multas. Lo de menos va a ser que te saquen de un régimen y te manden al otro. La mayor preocupación siempre va a ser que te detengan la operación. Y esto te lo hacen con una restricción de sellos, una cancelación de sellos. Creo que esta es la mayor problemática y lo que nos debe preocupar preocupar y ocupar realmente eh, al contribuyente. Eso es lo que nos debe ocupar. No porque pues, pagar una multa no nos duela, pues, te duele, así mi, mi multa por 20 pesos me va a doler, pues uy, te lo pude haber evitado, pero creo que el daño que te detenga la operación sin lugar a dudas va a ser lo más grave y no hay que olvidar que en algo eh, que hagamos mal pudiera repercutir en esa, en esa parte, o sea, pudiera llegar a acabar en esa en esa cuestión de que nuestra operación se ve afectada por no poder seguir emitiendo comprobantes fiscales. Perfecto, eh, muy claro todo lo que comentas, eh, muy buenas las recomendaciones que haces también. Como te comentaba hace unos momentos, pues a veces nos perdemos del objetivo, ¿no? Y, y a veces, pues ya ahogado el niño, es cuando vemos que los cruces, este la verificación de datos, los controles internos, pues pareciera que no son, no son los mejores, ¿no? Entonces ahí pues siempre va a haber área de oportunidad, área de mejora. Pues, mira amigo, y desafortunadamente y se fue rapidísimo, ya, ya vamos hacia la curva final del programa. Yo quiero agradecerte por haber aceptado la invitación, ojalá que sea la primera de muchas. Y, y bueno, también aprovechando, si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, contesta a Rosario, que agradezco por el apoyo. Jorge Robles, que ya nos había saludado, Inés también, Maggie. Y bueno, toda la gente que se pudo conectar, que pudo interactuar, que nos ayudó a compartir este video para que llegara eh, pues a más escuchas, a más ciberescuchas. Pues les agradecemos de antemano. Estimado Fernando, háblanos un poquito de ti. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿En qué área te especializas? Eh, será un gusto también poder ahí este, buscarte en redes y poder interactuar contigo. Eh, ¿qué, ¿Qué empresa, qué, qué firma representas? Adelante, amigo, por supuesto. Gracias, maestro. Pues me pueden encontrar, sí, si ponen mi nombre, es Fernando Vanegas, en redes sociales en general: Instagram, Twitter, eh, Facebook. En mi página, lo que es mi nombre, fernandovanegas.com, también pueden encontrar un, un servidor. Estamos acá en la firma propia que se llama Vanegas Ruiz y Asociados. Estamos en el estado de, de Nuevo León, en específico pues, en el centro de, de Monterrey nos estamos ubicando. ¿Qué hacemos? Pues de todo, un poco, ¿no? Como, como todos en el área, andamos incursión en la parte contable, fiscal, asesoría, y unos últimos años nos hemos ido eh, un poquito ya a la construcción y, y la venta y compra y venta de, de equipo médico, también por ahí con unas empresas que, que andamos por ahí este, ya de manera directa como, como socios, incursionando un poquito en, eso, en esos ramos, y pues adicional también eh, la docencia, ¿no? que, que lo mencionaba al principio, hablaba de mis alumnos, no andamos también por ahí en la, en la docencia, que es algo que, que también el maestro Alfredo lo, lo imparte a la par, que es algo muy bonito, es algo muy bonito porque comparte, y, y en general se de la idea que si preparamos mejores profesionistas que el país los requiere en todas las ramas, Podemos tener un, un mejor país, ¿no? Ya un poquito de... Entrando en la reflexión, yo soy de esa idea, entonces es, me gusta aportar ese víctima de la arena, no lo sé todo, creo que nadie lo sabe todo, incluso el CFI 4.0, porque es nuevo, ¿no? Eh, recuerdo a principios de año, decía alguien, busco experto en reciclo, ya, pues todos somos nuevos, le digo, no, no sé dónde vas a encontrar el experto en reciclo, ¿no? Por ahí de enero me acuerdo que vi la publicación, ¿no? Pues, igual acá, o sea, vamos leyendo, vamos teniendo problemáticas, te vas topando casos como si, oye, es que me dijeron que de la 4, si factura ya no regreso, pues es que es nuevo para todos. O sea, nadie ahorita tiene la verdad absoluta de, de qué errores, de alguna, de alguna cuestión, ¿no? Entonces, ir, a, ir aprendiendo, bueno, es un poquito para de lo que, de lo que andamos realmente, digo, también en la, en la docencia, eh, con los chicos de la, de la carrera de contaduría y por ahí con los de la maestría de de impuestos también, ¿No? Que que a veces se quedan así sorprendidos, ¿No? Ya ya es un nivel diferente que hay que entrarle un poquito diferente al al tema en esa en esa cuestión, pues en mis redes sociales y te voy colocando mi nombre, pues me me podrán encontrar y pues le verdad agradecido por la por la invitación, esperamos que sea la primera de muchas, con, con todo gusto, encantado de, de poder compartir, creo que no deja mentir, mentir maestro Alfredo, cuando estamos en la docencia, es porque nos gusta compartir, y obviamente estas charlas también es un poco de compartir de, de lo que nos hemos ocupado, ¿no? De los contribuyentes, porque de ellos aprendemos, de ellos aprendemos, somos los que nos están en el caso, si no nosotros, parte, ¿no? exactamente, no lo escucharía, entonces de ellos aprendo porque están el caso, ah, caray, mira, a ver, pues vamos a, a ver, vamos a revisarlo, vamos a ver, qué nos dice, qué estás haciendo, cómo lo podemos mejorar, ahí es donde vamos eh, realmente aprendiendo, maestro, y pues reitero, Muchas gracias por la invitación, el maestro Alfredo hacen su eh, capacitación y pues esperamos poder volver a, a saludar y, y compartir algún tema de interés para todo el público. Perfecto amigo, pues no me queda más que agradecerte muchas gracias, eh, creo que fue, considero que fue una charla muy amena, eh, muy eh, pues de mucho valor para toda la gente que nos pueda acompañar. Eh, saludos para todos eh, los que nos fueron siguiendo, también si ya llegan Luego, como vamos un poquito diferidos con redes sociales y cachamos algunos comentarios al final, ya sea por tema de alguna inquietud, o algún saludo, pues ahí vamos a, a, a tratar en la medida de lo posible, pues darles respuestas, saludarles. Y bueno, estimados, terminamos el programa de hoy, eh, Fiscal Consentido, a través de Centros Capacitación. Cuídense mucho, nos vemos el lunes dentro de dos semanas, acuérdense que es un lunes y un lunes no. Y vamos a ver qué les podemos cocinar, qué les podemos preparar para eh, pues estos mañanitos de inicio de semana. Cuídense mucho. Un abrazo. Maestro, nuevamente gracias por habernos acompañado. Eh, seguimos en contacto. Cuídense mucho. Excelente inicio de semana. Hasta pronto.